El trabajo motor lingual sugiere la ejercitación de la lengua hacia todos sus planos, activando de manera motora las acciones funcionales que cumple este órgano.